Hay que dialogar, hay que debatir, eh, hay que exigir sobre todo ser escuchados y tratar de encontrar un camino que no sé eh, a dónde nos conducirá, pero que tiene que llevarnos a, a una Cuba mejor, a una Cuba más plural, a una Cuba donde, tendamos, donde tengamos cabida todos. A mí me preocupó mucho lo que estaba sucediendo en San Antonio. Lo vi como... Como algo inesperado, me sorprendió sobremanera la actitud en ese momento que la policía asumió porque vi que el pueblo estaba manifestándose pacíficamente y me alegré sobremanera de que no estuvieran siendo reprimidos. Y eso te juro que me asombró. Entonces, eh, yo salí porque, una, porque sabía que, que había un grupo de amistades, de gente que quiero, de gente que aprecio, que admiro, artistas, intelectuales, sobre todo jóvenes de este país, que, eh, que, que estaban eh, frente al ICRT. Y yo eh, sentía que yo debía estar ahí. Y, y el ICRT, como como uno de los principales organismos a la hora de difundir la verdad en este país, creo que tenía el deber de dar a conocer al pueblo lo que estaba pasando. Y, y, y no fue de, de esa manera. ¡Queremos ser escuchados! ¡Queremos ser escuchados! ¡Queremos ser escuchados! ¡Queremos ser escuchados! Y allí sucedieron cosas que a mí me llamaron sobremanera la atención. Una, eh, aquellas personas que estaban allí eh, no entendieron nada Desde el mismo momento en que tú llegas Y, y estás eh, siendo respetuoso Incluso con las cosas que tú puedas estar diciendo Aunque tú estés de acuerdo o no Pero lo estás haciendo desde el respeto Desde el civismo sí Y empiezan a, a, a gritarte eh, Gusano o escoria O ping pong fuera, bajo la gusanera Cosas que, que, que, que están totalmente desfasadas Ya en el tiempo eh, Aquello me dio muchísima lástima Porque sabía que esas personas no entendían nada Y me di cuenta, lo corroboré Cuando eh, comenzaron a gritar Viva Cuba Y los que estábamos de este lado Comenzamos a gritar Viva Cuba Cuando empezaron a gritar Abajo el bloqueo Y los que estábamos de este lado Empezamos a gritar Abajo el bloqueo Y aquello los descolocó totalmente Y los descolocó, los descolocó de tal manera Que eh, llegó el momento en que eh, ya no tenía nada que decir y entonces comenzaron a, a ponerse violentos y tal fue así que cuando me di cuenta que comenzaron a ponerse violentos de que no estaban comprendiendo en realidad nada de lo que estaba sucediendo pues eh, logré escapar claro, me fui eh, no de una manera sencilla decir, eh, alguien que desconozco de civil intentó retenerme eh, pero bueno, pude salir de allí eh, pude desafarme de sus manos y, e irme. Y cuando llego, eh, llegué por Centravana, eh, pude percatarme de que había sucedido cosas en el malecón, de que en Galeano habían sucedido cosas, pero ya el ambiente en Centro Habana estaba un poco más calmado. Eh, y la gente lo que estaba era conversando de lo que había pasado y de momento dicen, eh, frente a Capitolio la cosa está en candela. Y claro, y todo el mundo que estaba en la zona, fue de curioso a ver qué estaba pasando frente al Capitolio. Ya no era exactamente frente al Capitolio, sino frente al Hotel Saratoga Y, como decimos en buen cubano, eh, aquello estaba candente. Y ya me enteré, por supuesto, en el camino, lo, la, eh, aquella, aquella nefasta intervención de, del presidente de la República. Eh, yo creo que quizás... Eh, Demasiado acalorada Yo creo que quizás no, no pensó bien del todo las consecuencias Que, que aquellas palabras de esa orden de combate ¿no? De salir a las calles eh, Podía eh, conllevar Y después me pregunto ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hubiese sido si quizás hubiesen llamado a la paz? Si quizás hubiesen llamado al pueblo a decir Regresen a sus casas eh, No sabemos quizás los que están reclamando Pero bueno, trataremos de darle eh, eh, seguimiento a lo que están pidiendo A lo que están, a lo que están eh, Manifestándose ¿Qué, ¿Qué diferente hubiese sido si le hubiesen dicho a la policía Ustedes como agente del orden por favor Acompañen al pueblo Bueno, si tienen que proteger los bienes del estado Por supuesto que hay que protegerlos, Porque yo estoy totalmente en contra de la violencia Violencia solamente genera violencia Estoy en contra del vandalismo Así no vamos a resolver absolutamente nada Pero es que después veo las imágenes de muchos lugares Y hasta ese momento las imanes que veo eran manifestaciones pacíficas Llego entonces frente al, al hotel Zaratoa y prácticamente llegando al hotel Zaratoa eh, estoy viendo lo que está pasando estoy observando lo que está sucediendo eh, y en parte sorprendido porque es un, algo de lo cual yo nunca, bueno ni yo ni prácticamente ningún cubano había podido presenciar al menos dentro de cuba y en una de esas se forma una pequeña revuelta le cae encima a alguien eh, y las personas se dispersan y cuando las personas se dispersan de momento dos personas de civil incluso sin nazobuco en ese momento tampoco me dicen ah esta también esta también y me cogen con la policía y me, y me meten dentro de la perseguidora. Yo, por supuesto, que eh, no hice resistencia alguna porque ya había visto el grado de violencia eh, que estaban teniendo con aquellas personas que se estaban resistiendo o no a ser eh, detenidas. Y yo, eh, sinceramente, no, no, no quería que me golpearan. Ahí me condujeron hasta la cuarta, en Infanta y Manglar. Al llegar, por supuesto, me sorprendí sobremanera porque. No había calabozos disponibles, estaba aquello saturado de personas. Seguían llegando incluso más personas y ahí nos, nos ubicaron en diferentes lugares de, de, la, de la estación de policía. A nosotros nos tocó, a un grupo grande, como de quizás 60 personas, nos tocó en el teatro del, de la estación de policía. Ahí estuvimos horas eh, conversando, debatiendo lo que habíamos visto, lo que habíamos oído. Cada vez, bueno, en la medida de las posibilidades... Eh, y sobre todo pude percibir la gran diversidad de personas que estábamos allí presentes, en su gran mayoría jóvenes. Al cabo de las horas eh, nos tomaron declaración y pensamos que bueno, que ya era, ya era un poco de madrugada, y bueno, a lo mejor por la cuestión del, de, de la movilidad, el toque de queda, estaremos aquí un rato más y sobre las 5 de la mañana eh, nos soltarán. ¿Por qué? estábamos allí personas que no habíamos cometido delito alguno y estábamos conscientes y claros de ello es decir manifestarse pacíficamente en este país es un derecho constitucional entonces estuvimos ahí y sobre las 3 y 30 de la mañana eh, nos sacan pero para sorpresa nuestra cuando nos sacan nos sacan hacia eh, un carro jaula de máxima seguridad yo nunca había visto un carro jaula de ese tipo Nunca había estado en uno, pero los que he visto por ahí en las calles eh, No tiene nada que ver con este Y ahí fue cuando en realidad nos asustamos Porque no entendíamos, yo por mi parte, de decir No entendía por qué eh, hacer algo como eso de madrugada Por qué tener que conducirnos hacia un carro jaula Y sobre todo sin saber hacia dónde nos llevaban Nos condujeron, no sé ni por cuánto tiempo estuvimos en carretera y de momento nos bajaron en un lugar a simple vista pude percatarme de que era una prisión guardias por todos los lados perros eh, eh, junto con los guardias y, eh, y nada, desde que llegamos empezaron a hablar de los detenidos los detenidos, los detenidos y nada, nos condujeron hacia la celda, yo fui uno de los primeros a entrar y... pero no pude dormirme porque a medida que fueron pasando los minutos el, o el tiempo, las personas que iban trayendo a la celda las iban entrando eh, a golpe de patada y piñazo, como decimos en buen cubano. Eh, porque incluso ya siendo eh, mucho más tarde no podía dormirme porque escuchaba eh, en la entrada de, de aquella galera cómo seguían golpeando a personas y, y seguía escuchando los lamentos y los gritos de, de aquellas personas que, que estaban siendo golpeadas. No sé, no sé, aquellas personas si estaban haciendo algo, si estaban resistiéndose, no lo sé. Pero al menos sí sé de las personas que estaban conmigo en la celda, que fueron golpeadas, que, que las entraron golpeadas a la celda, que no hicieron absolutamente nada. No se resistieron, no ofendieron a ningún guardia y sin embargo eh, les maltrataron. Yo, gracias a Dios, corrí con muchísima suerte de que a mí en ningún momento nadie me puso una mano encima, pero... Eh, el día que me liberaron eh, el guardia de ese momento que, que, que me acompañó ¿no? me sacó de la celda, eh, me, me pidió disculpas y, y yo le pregunté ¿por qué? me dijo no, por, por haberte golpeado y yo le dije, dije mira, a mí no me tienes que pedir disculpas porque a mí tú no me golpeaste pero eh, yo creo que tú y todos tus amigos tus compañeros de trabajo sí tendrían que pedirle disculpas a todos los que estamos en este lugar es decir, yo creo que él se dio cuenta de que los que estábamos allí no éramos malandrines como después alguien ha, ha calificado a los que salieron a la calle ese día eh, no éramos personas de mal ¿no? Y, y yo creo que eso vinieron a percibirlo luego pero aún así, los golpes ya, ya habían sido infringidos. Yo estuve todo aquel tiempo y, y cuando tú estás ahí en, la, en, en, en una prisión, no, estás rodeado con, con 11 personas más, además de, de ti, éramos 12 en la celda, eh, te das cuenta de, de cuánta diversidad puede haber, ¿no? Y de cuántas maneras de, de pensar una Cuba pueden haber. Y qué bueno que así sea. Pero al final te sigue uniendo eh, esos lazos de hermandad, de saberte hermano, pero también eh, esas ideas que por muy diversas que sean confluyen en que Cuba necesita cambiar y necesita cambiar para bien y necesita cambiar sin injerencias de ningún tipo, eh, sin ningún tipo de intervención ni nada que se le asemeje, eh, necesita cambiar desde la pluralidad, desde la diversidad desde esa riqueza que, que tenemos como nación y, y en la que todos tenemos que tener cabida Porque eh, lo que sucedió ese día eh, fue el clamor de un pueblo Fue el clamor de un pueblo que ha sentido durante mucho tiempo que no es escuchado